Galaxy Fight Club es un juego donde vas a poder obtener recompensas en criptomonedas y dinero de forma fácil y gratuita. Principalmente porque es un juego gratuito y de fácil acceso ya que está para Android y iOS donde vas a poder jugar y obtener recompensas o botines. Pero para esto vas a tener que jugar en el modo individual o en el modo en equipos Además recordemos que Galaxy Fight Club es un juego PvP por lo que el modo en equipos va a ser un 3 vs 3 y como se están fijando su interfaz es muy similar al Titan Arena o al Legend of Listeria, juegos de los cuales ya tenemos video en el canal. Para las personas que entran de manera gratuita el modo equipos es el mejor ya que van a obtener recompensas y se van a poder apalancar en las habilidades de sus compañeros. Recordemos que para ganar en este juego o la temática de este juego es un juego de 4 minutos Donde el equipo que tenga 15 victorias antes de culminar los 4 minutos se va a llevar el botín O el equipo que obtenga más puntos al finalizar los 4 minutos va a ser el que se lleve los fragmentos de llave Que son prácticamente las recompensas del juego Pero recordemos que dentro del juego hay algo que no es tan agradable y es el emparejamiento ya que si entras de manera gratuita tu personaje va a tener una barra de vida de alrededor 3800 y tu arma va a ser muy simple y al entrar en el modo de batalla en equipos normalmente los equipos van a estar conformados por gente que ha adquirido un NFT y va a tener unas ventajas muchísimo más grandes para la batalla esto también es una característica la cual se han dado cuenta los mismos desarrolladores por lo que han dicho que han trabajado en esto para producir esas ventajas tan abismales por lo que si entraste en el modo gratuito lo que tienes que hacer para reducir esas desventajas es saber jugar apalancar en tus compañeros y en el terreno ya que como pueden ver hay unas partes donde es un estilo de pasto alto donde se van a poder refugiar y ocultarse y al momento de que llegue un enemigo atacar junto con un compañero a un solo enemigo a la vez, esto les va a permitir obtener puntos más rápido y más fácil por lo que si entran en el modo gratuito es muy recomendable que no se vayan a atacar solos ya que los pueden acabar muy fácil y al final del juego van a terminar siendo un lastre para sus compañeros de equipo pero bueno si ganan el modo individual o el modo 3 versus 3 van a obtener unas recompensas estas recompensas son fragmentos de llave con los que al finalizar puedes unir estos fragmentos de llave para obtener llaves completas y estas llaves completas te van a permitir el acceso a un botín que puede ser un NFT o un arma, esto ya lo define el algoritmo del juego porque es totalmente aleatorio. ¿Y bien cuánto puede llegar a costar un NFT de Galaxy Fight Club? Pues la verdad en OpenSea los COTI6 son bastante, bastante costosos. El NFT más económico que encontré estaba alrededor de unos $220 por lo que si llegas a reclamar un NFT de Galaxy Fight Club lo puedes llegar a vender dentro del OpenSea en un precio que puede ser bastante relevante otra manera también de ganar criptomonedas o dinero dentro de este juego es la fusión de armas ya que el ir avanzando de niveles y ganar recompensas de llave te pueden dar algunas armas las cuales puedes fusionar dentro del juego pero para esto vas a necesitar de su token que se llama G-Coin el cual puedes adquirir en Jubit o Sushiwa. por el momento con este token vas a poder fusionar las armas y esta arma nueva generada a partir de las anteriores la vas a poder vender o usar dentro del juego, por lo que es otra manera de ganar dinero, también al futuro lo que planean los desarrolladores de Galaxy Fight Club es que puedas alquilar tus NFTs para ganar o tener ingresos de forma pasiva ya que al jugar con un NFT del juego propio o alquilado vas a poder obtener recompensas de Gitcoins, las cuales puedes vender y puedes ganar dinero con estas Así que si te gustó este video y las temáticas de juego como es Galaxy Fight Club recuerda que dentro de Pasión Crypto vas a encontrar una lista de juegos free to play y además de esto también si te interesa la inversión tenemos un curso de inversión y un curso de la tecnología blockchain así que ya nos vemos